Hola, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido una vez más al canal de AmenoFis, nuestro canal. Hoy te preguntarás por qué puse ese título y bueno, es porque hoy tenemos un desafío muy grande y a la vez muy pequeño, es el desafío más grande que hay en la historia de un ser humano, aprender electrónica, así que si me acompañas te voy a mostrar cómo armar un amplificador de la manera más fácil que se te pueda ocurrir. Este amplificador es también un oscilador. Un oscilador hecho con dos transistores, una resistencia, un capacitor, un parlantito y una batería de 9 voltios. Te muestro el planito. Anuncia este bloque Capacitores Tesla. Bueno, el circuito que vamos a ver hoy es bastante simple. Se trata de un oscilador compuesto por dos transistores, de los cuales 1Q1 es un NPN y Q2 es un PNP. Q1 es un transistor 2N3904 y Q2 es un 2N3906. El capacitor C1 vale 0,05 microfaradios, el parlante es de 8 ohm y la resistencia es de 100k ohm. Nosotros estamos viendo un esquema simple. Este circuito se trata de una batería donde los 9 voltios de la batería van a pasar por un conmutador. Sería el botoncito para, para encenderlo. Y van a ir, por un lado, pasan por la resistencia. Ahí se convierten en 2 voltios, más o menos. Entran a la base del primer transistor, luego salen por el colector y vuelven a entrar a la base del transistor Q2 que es un, un PNP, de esta manera eh, el emisor que tiene los 9 voltios positivos va a conmutar la carga hacia el colector haciendo pasar la corriente por el parlante y creando un pulso, un solo pulso, pero ese pulso también va a pasar a través del capacitor C1 y va a volver a integrarse a la base volviendo a repetir toda la operación haciendo que salga otro pulso y así cada pulso que va saliendo va volviendo a entrar y de esta manera nosotros vamos a crear una oscilación estable, depende del valor de C1 para que nosotros podamos elevar o bajar la frecuencia de este circuito, vamos a ver ahora de qué se trata en la vida real este circuito, nosotros tenemos transistores, habíamos visto en el circuito que solo hay dos clases, el PNP y el NPN, para nosotros poder saber si al azar un transistor es PNP o NPN, hay una manera muy sencilla de saberlo y es utilizando el multímetro preferido, nosotros vamos a poner en la escala para, para los diodos, ahí está, ahí tenemos continuidad, ohm y diodo. Ahí, diodo. Nosotros con nuestro tester puesto en diodo, vamos a buscar la combinación que en estas patas nos marque un 500. O un número cerquita de 500, puede ser un poquito inferior o un poquito más, pero... 500 es el número que tenemos que buscar. Entonces agarramos cualquier cualquiera de las dos pinzas y la ponemos sobre una pata. Luego con la otra chequeamos la del medio y vemos si nos da algo. 666. 666, ¿ustedes vieron eso? Bueno, nosotros ahí ya descubrimos una combinación. Quiere decir que esta pata es negativa y la del medio es positiva. Ahora lo que vamos a hacer es ver si esta pata es positiva o nos tenemos que quedar acá e ir con la otra. ¿Mm? Vamos a probar primero si es positiva. Acá tenemos una combinación y nos vamos acá. No nos dio nada. Quiere decir que nos tenemos que quedar acá, pero cambiar la negra de posición. Y ahí nos tiene que dar la otra medida. Esto quiere decir que el transistor, vamos a ponerlo acá si lo ven bien, el transistor tiene la pata del medio positiva, la pata del costado negativa y la pata del costado negativa. Es así como nosotros hemos chequeado el transistor, muy fácilmente le hemos encontrado que es un NPN. Entonces nosotros acá tenemos el primer transistor del circuito. Y vamos a ver la nomenclatura. A ver qué nos dice la nomenclatura. A ver si podemos leer algo. 2N3904. 2N3904 es el transistor que habíamos visto en el circuito. O sea que justo sacamos el transistor Q1. ¿Pueden creer? ¡Qué coincidencia! Debe ser el único transistor. Así que nosotros ya acá tenemos el primer transistor Q1. Eh, es un NPN habíamos visto que la patita del medio es positiva, es la base así que nosotros tenemos acá la base, ya la vamos a marcar en nuestro transistor le vamos a mover la patita para atrás de esta manera ya sabemos que tenemos la base otra cosa, por ejemplo, eh, si nosotros tenemos la base viendo el transistor ahí de frente nosotros tenemos la base al medio, eh, la combinación es base colector emisor o colector base emisor. En este caso es colector base emisor, quiere decir que esta pata es el colector y la última a la derecha es el emisor. No hay otra, es o una o otra. Ahora vamos a agarrar de nuevo nuestro multímetro preferido. Y vamos a elegir de adentro otro transistor al azar. Vamos a ver qué nos depara el destino en este caso. En este caso tenemos un. Tenemos un BC368. El transistor BC368. Vamos a ver. Si es NPN o es PNP Vamos a acomodarle las patitas para poder medírselas Vamos nuevamente a hacer el chequeo con las pinzas Vamos a ponerle una de un costado Y con la roja vamos a tantear a ver si encontramos la base No nos dio nada A ver acá Nada vamos a cambiar de lugar, vamos a ver acá, nada, vamos a ver acá, ahí nos dio una, entonces me quedo con la pinza roja acá, ya sabemos que acá hay una, y ahora al medio tenemos la otra, bueno en este caso volvemos a tener un N, P, o sea la pinza roja marca el P, y tenemos NPN, acá tenemos otro N, quiere decir que la base es esta, la patita doblada es la base, y nosotros habíamos dicho base colector emisor, en este caso sería base colector emisor, así que vamos a dejar ahí, y tenemos otro NPN. Ya tenemos dos NPN Vamos a ver si encontramos otro más A ver esto ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? BC 639 A ver, a ver, a ver ¿De qué se trata esto? BC 639 Vamos a buscarle Recién encontramos un 368 y era NPN Así que si este es 369 Seguro que es PNP Vamos a poner la pinza roja acá Vamos a chequear acá Ahí nos dio una combinación Y a ver acá Ahí tenemos la otra Ah no, mira es NPN Es igual al otro Pero ¿qué era entonces lo que dijimos recién? 368 369 a368 ah, 639. Nada que ver. Son los 3 NPN. Vamos con otro. Vamos con otro. Queremos encontrar el transistor PNP. Es más difícil encontrar un transistor PNP. Por Dios. 639 ya lo vimos. A ver qué tenemos acá. Eh. Ah, mira, acá hay algo raro, a ver. Acá tenemos un 257, 2579. Medio raro. 2579, dice. A ver si lo podés leer bien vos. Capaz que te tenés mejor la vista que yo. 2579. ¿No? Sí, 2579. Bueno, vamos a ver de qué se trata Vamos a doblar las patitas Y vamos a buscar con nuestra pinza favorita Al azar Apoyamos Y chequeamos No pasó, ah sí, mira 658, y encontramos una combinación A ver acá No pasó nada, vamos a cambiar de lugar esto a ver ahí, ahí encontramos un PNP entonces tenemos que la base está al medio y es negativa ¿Mm? tenemos PNP listo entonces tenemos este transistor y cualquiera de estos para armar nuestro circuito entonces obviamente vamos a usar el PNP y de los tres que son NPN vamos a elegir el primero que es el Q1 2N3904 que es el que le habíamos doblado la patita al medio esto lo corremos y ahora vamos a pasar a soldar estos dos componentes de esta manera tenemos que buscar en el NPN habíamos dicho que está en la base sería la base del NPN por lo tanto, vamos a tener colector, base al medio, emisor a la derecha. Colector, colector, TUM, con base del PNP. Vamos a doblar la patita del colector y le vamos a soldar la patita de la base del transistor PNP. Eh, vamos a buscar cuál era la base, a ver cuál era la base. Nada, nada, nada, nada. Cambiamos, ahí nos marca, ahí nada, ahí nos marca Bien, entonces tenemos base al medio negativa Que la vamos a soldar con el colector del NPN Base a colector, ¿cómo vamos a hacer esto? con un soldador de estaño y estaño. Ahí nos queda soldada la patita. Colector del NPN a la base del PNP. Entonces ahora tenemos que ir a la base del NPN a colocar la resistencia. Ya tenemos los dos transistores. Tenemos la base del NPN, el emisor del MPN, el colector del MPN, la base del PNP, el colector del PNP y el emisor del PNP. Tal como lo muestra el plan. Así que lo que vamos a hacer es colocar acá el parlante y el capacitor. De este lado vamos a colocar el positivo de la batería. En esta patita donde tengo el dedo vamos a poner la resistencia de 100K. Y esta pata se va a ir a más, tal como muestra el planito. La resistencia de 100K debe llevar los colores marrón, negro, amarillo, contando desde el lado contrario a la banda. En este caso tenemos de este lado marrón, negro, amarillo y luego una banda dorada. Así que nosotros tenemos 1, 0, que es 10, más amarillo que corresponde a 4 ceros, 100.000 quedaría el número de unidades de ohm, que tiene esta resistencia, o sea, 100.000 ohm, 100k, vamos a soldar la resistencia en nuestro circuito, tenemos entonces la base del NPN, donde vamos a soldar la resistencia tan pequeñita, entonces tenemos acá la base del transistor NPN, a la cual le vamos a soldar la resistencia, ya tenemos la resistencia soldada a la base del transistor NPN cuyo colector está en la base del de PNP el cual va a llevar el colector a los 9 voltios de la batería y el emisor al parlante vamos a colocar entonces ahora vamos a colocar la batería acá, pero primero vamos a soldar los extremos. Ahora, este va a ir al parlante. Parlante de 4 ohm. No conseguí uno de 8 ohm. Así que le vamos a poner uno de 4 ohm y vemos qué pasa. Acá tenemos el emisor del transistor PNP, que es el que va a ir al parlante. El otro del parlante, el otro extremo del parlante, va a ir al negativo. La resistencia que va a la base del NPN va a ir a los 9 voltios, acá. Y por último vamos a colocar el capacitor. Tenemos en primer lugar uno tipo lenteja. En segundo lugar tenemos uno de poliéster. Y en tercer lugar, tenemos uno de, si no me equivoco es de tantalio o de poliéster. Vamos a probar estas tres capacitancias para ver qué frecuencia provoca. El capacitor va en el cable del parlante que va al transistor. El cable del parlante que va al transistor le vamos a pegar el capacitor. Y ahora, el extremo del capacitor va a ir a la resistencia que está con la patita del capacitor. Bien, ¿qué nos falta? Nos falta el cable del negativo que va al emisor de Q1, en este caso Q1 es el que tiene la resistencia, Acá está el emisor. El emisor va a ir el negativo y el otro extremo del parlante. El otro extremo del parlante va con Q1 con el emisor y al negativo. Lo tenemos. Ya está. Acá tenemos nuestro oscilador de audio. Ahora solo falta colocar la batería. No le pusimos el pulsador porque realmente no. para esta prueba no, no encontré uno adecuado. Así que bueno, vamos directamente a probarlo con la batería y vamos a ver si emite algo. Ahí va, ¿eh? Escucha, yo sé que si le tocas eh, la base del M del PNP, si yo pongo algo ahí, podemos llegar a escuchar la radio. Vamos a ver, algo como una antena, puede ser. Un pedacito de, de alambre de estaño. A ver qué pasa si tocamos ahí. Bien. ¡Ay! Uno de los transistores está calentando un montón. Vamos a desconectarlo. Vamos a probar con, con este. Bueno, ahí le cambiamos el capacitor y le pusimos el tipo lentejita. Vamos a ver si al colocar la batería hay alguna diferencia. De nuevo lo mismo. Un sonido como a radio. A ver si le apoyo el dedo. Hace como un ruidito, ¿viste? Bien. Tenemos que encontrar un capacitor que, que en este momento la frecuencia es inaudible. Por eso no la podemos escuchar. Así que le tenemos que bajar la frecuencia. Lo más probable que sea con el de poliéster. Vamos a probar ahora con el de poliéster. ¡Muy bien! Nuestro oscilador de audio está funcionando. bueno ojalá te haya gustado todo el procedimiento y bueno solo decirte que si cambias el capacitor le vas poniendo más microfaradios eh, por ejemplo con un capacitor de un microfaradio vas a lograr toques o sea vas a poder hacer un metrónomo también si le varias el valor de la resistencia va a ir cambiando la frecuencia ¿Mm? le puedes buscar un menor valor 50k en vez de 100 y vas a obtener otras frecuencias, así que si sí, jugas con la resistencia y con el capacitor. Así que bueno, querida amiga, querido amigo, nos vemos hasta el próximo video Gracias.